Bueno ya dijimos lo que pasa en los miembros inferiores cuando vamos caminando en rotación externa, pies de cowboy o rodillas en valgo. vamos a ver qué pasa con la parte superior cuando caminamos, yo les recomiendo ver cuánto pesa la cabeza, vean mi video cómo hace que nos desalineemos cuando caminamos, entonces en general si tenemos una lateralidad derecha vamos a poner más peso cuando caminamos sobre la pierna derecha, lo que nos puede causar lesiones, una sacroileitis y vean mis video de sacroileitis. Bien, entonces, en general tenemos la tendencia a desviar la columna hacia un lado, si el tronco está desviado hacia un lado, vamos a tener la tendencia de llevar a arrastrar la cabeza, el tronco, achicar esta parte y caminar un poco torcido vamos a tener la tendencia de inclinar hacia un lado y caminar con el tronco un poco torcido. Yo generalmente lo estoy exagerando, pero es serio y es importante que se lo haga ver. Y es importante que se lo empiece a notar. Cuando yo me miro enfrente en espejo, y para eso vimos los videos de alineación, y acá les dejo el enlace, si yo estoy en mi caso, yo tengo una tendencia a caerme hacia el lado derecho. Por lo tanto, ya tengo una desviación de la columna si además le agrego por ejemplo una rotación externa voy a caminar así, el desgaste del cuerpo se va a dar en ese sentido, voy a tener una osteoartritis, un problema degenerativo, discopatías, radiculopatías más adelante. Entonces tenemos otra forma de caminar es con lordosis o aplanamiento lumbar, lordosis, si se genera, yo pongo mi mano acá y yo voy caminando a veces como ejercicio con la mano acá, mucho sería esto, poco sería esto. ¿eh? En el caso de Jerry, él no puede porque tiene artrodesis, o sea, tiene fijadas las vértebras. Vamos a correrlo Jerry un momentito y vamos a mostrarlo. Entonces, si yo camino con mucho, mucha curvatura lumbar o poca, tiene que estar en el medio, yo lo llamo fisi es fisiológica la curvatura lumbar, es fisiológica. Tiene que ser como que pongo mi brazo acá atrás, entonces eso sería algo normal. Si tengo mucho o poca, tengo que disminuirla o aumentarla manejando la lumbosacra, la anteversión y retroversión. Por eso es importante el despegue lumbosacro que yo voy mostrando en todos mis videos, para poder controlar la lumbosacra, la vasculación pélvica. En general, yo camino unos pasos, supongamos que yo tengo una corrida con mi alineación, lo que hago es caminar unos pasos y volver a corregir, caminar unos pasos y volver a corregir, caminar unos pasos y volver a corregir. Por lo tanto, tengo que hacer una corrección, yo lo llamo un reseteado, después de haber caminado durante cierto tiempo. Entonces, las recomendaciones es revisar la cabeza cuando camino, la cabeza me puede llevar a la sifosis y ya estoy caminando desalineado. Otro consejo, revisar la lumbar cuando camino para que haya una curvatura fisiológica. Otro consejo, disociar, exagerar cuando voy a caminar, la disociación de la lumbar y la pelvis con la escápula toráxica o sea avanzo con la pelvis y el hombro puesto y disocio y produzco un movimiento de rotación entonces mientras vamos caminando vamos exagerando ese movimiento camino y exagero el movimiento camino y exagero la disociación bien entonces ya tenemos, ver cómo está el tronco, ver cómo está la cabeza, ver cómo está el tronco, disociación, curvatura lumbar. Pies en posición neutra, ni rotados externamente, ni rotados internamente. Entonces tenemos rotación de cadera hacia afuera, rotación de cadera hacia adentro. Tenemos que buscar la cadera al medio con los pies rectos o un poco desviados hacia afuera. Y si le va gustando el video, pónganos un me gusta. Si ha identificado con algunos de estos patrones de caminar, pónganlo en los comentarios de abajo. Y otra cosa muy, muy, muy, muy importante. Mientras caminamos siempre vamos a estar saliéndonos del patrón. Eso es normal. Siempre vamos a tener eh, cierto nivel de desalineación, lo importante es que no sea demasiado, pero además para eso para eso hacemos el reseteado, caminamos, empezamos a inclinar la cabeza, el tronco, volvemos a resetear, ya tenemos el consejo de la disociación, un consejo más, en general cuando yo salgo a caminar, de vez en cuando voy trabajando las rotaciones. Parezco un loco, pero a mí no me importa. Voy trabajando diferentes tipos de rotaciones mientras estoy caminando para ir agregándole estiro. Si yo, de, si yo me detengo y estoy reseteando, a veces algunas rotaciones, cambio, rotaciones, cambio y sigo caminando. O sea, no solo estiramiento, porque el estiramiento, y ya vamos a hablar de estiramiento, fuerza y flexibilidad, sino que además un poco de movilidad conjuntamente con el estiramiento. Es muy importante entender que si caminamos en forma incorrecta, vamos a poner más presiones hacia un lado o hacia el otro de las articulaciones. Vamos a producir un desgaste como en cualquier vehículo. Piensa en su auto, piensen en una obra en construcción. Como en una construcción, como en un vehículo, una inclinación de la columna hacia un lado o hacia el otro va a producir desgastes y va a producir problemas. A todo esto se lo llama biomecánica y hay que hacer correcciones mecánicas en el cuerpo. Depende de la condición de cada uno, vamos a poder hacer más o menos. Por eso es importante empezar a trabajar el caminado correcto en la escuela primaria y detectar los problemas posturales desde temprano para que en el futuro no suframos. Entonces, tal vez a cierta edad ya no se puede corregir tanto. Siempre algo se puede corregir, pero depende de la edad y la condición. Por eso yo recomiendo, profesor de educación física, a todas las personas que se informen. Y si ustedes encuentran desalineamientos, problemas posturales, derívenlo al correcto kinesiólogo, fisioterapeuta. Es importante agarrar los problemas en las edades tempranas. Mientras más temprano encontramos el problema, mejor y le vamos a poder dar una resolución más rápida y esa persona no va a sufrir en el futuro recuerde que los desalineamientos van a causar desgastes y artrosis aquellos que quieren aprender más ya salió mi guía de vida 2.0 2020 les recomiendo que la bajen y empiecen a practicar los ejercicios que en ella recomiendo y lo vemos en nuestro próximo vídeo